Cierro los ojos y ahí me conecto a un mundo habitado de entes perfectos La distorsión de paso y del tiempo, en estas circunstancias no me surten efecto Ya no estoy condicionado a presuntos supuestos Ni me automargino por la falta de afecto Todo lo que quiero lo consigo molesto Por la capacidad de poder ampliar intelectos Aunque me entretenga en hallar los defectos Sin saber la meta, aún disfruto el trayecto A veces me eyecto de la circunstancia En la meditación aún no encuentro la gracia Voy y contemplo este pehuen todo se esconde siempre en mi cien voy y contemplo este pehuel Todo se esconde siempre en mi cien Subo el tantien, transpiro miel Subo el tantien, transpiro miel Y siento las cortezas que recubre mi piel Subo el tantien, transpiro miel Y siento las cortezas que recubre mi piel Libro el sentido de lucha a nivel atómico Y en la quietud elevada el desahogo primero no me dejo difónico y enriquezco a mi ego ante los juicios más sórdidos. capturo seguro a contraindicación las piedras preciosas entre el hormigón la hierba de la hoguera que se envuelve en teflón y la hormiga negra que se transforma en carbón vuelo y contemplo este pegüen todo se esconde siempre en mi cien vuelo y contemplo este pegüen, todo se esconde siempre en mi cien Subo el tantien, transpiro miel, subo el tantien, transpiro miel Y siento las cortezas que recubren mi piel Subo el tantien, transpiro miel, y siento las cortezas que, que, que Lloro ahora el ámbar y en historia se plasma, reduzco el aire tenso y el calambre en las gambas. Aunque el follaje me suene como mantra o acuda en este lienzo, un enjambre de alas. Tengo ataduras como para librar mi alma. Y en la caverna aún me encuentro fantasmas. Con la mueca eterna de ausencia de calma. Y una cascada que en mi cabeza se encarna. Bolí y contemplo, este pehuen Todo se esconde siempre en mi cien. Bolí y contemplo, este pehuen todo se esconde, siempre en mi cien. Subo el tantien, transpiro miel Subo el tantien, transpiro miel Y siento las cortezas que recubren mi piel Subo el tantien, transpiro miel Y siento las cortezas que... que... Desato el pasto bajo sobre un suelo salado Miro el aire celado donde estoy reflejado Espejo labrado de lo equivocado Y entre mambos raros son me vuelvo osado Me fondo en la montaña con la fuerza del sol He estado en trance y saliva mi amor la tierra que brote en pleno esplendor, Vertiente que alcance a mi corazón. Libre sentido de lucha a nivel atómico y en la que tú de me encuentro fuerte. El desahogo primero no me dejó disfórico y enriquejo a mi ego de los juicios más sordos. El cerro que recorro y no dejo huellas tampoco es realidad de que se sin centellas. Mi banalidad de que lento te solo una mente blanca en la cual todo se van. Chocón, marcando nuestra insignia uh.